Loki es padre de cinco hijos y madre de un caballo, pero hay un hijo que fue un error. Cuando se fue a castigar a Loki, se dijo que su hijo Bali se convirtió en lobo para descuartizar a su hermano Nari o Narfi. Sin embargo, este es el único caso donde Bali es hijo de Loki, pues se trata de un error en el texto original. Bali es el hijo de Odín engendrado para vengar a Balder. Al convertirse en lobo, animal ligado a Odín, actúa salvaje, ajeno a las normas. En otros testimonios, posiblemente derivados del primer error, Narzi y Nari son hermanos distintos y el primero es el que mata al segundo como lobo.